Eh, impactado Estaba impactado, no puedo creer realmente Quiero decir algo Y quiero ser muy puntual en esto a Primero, pasó... eh, permítime sí. decirte algo eh, No puedo creer como tenés la cara, Mariano No lo puedo creer Yo tampoco ¿Esto no. fue a causa de lo toqui? Sí Lo toqui me desfiguró Él me inyectó por... Hice la biopsia Y me inyectó aceite de motocicleta en la cara yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, y eso se estaba cayendo. Gracias a Dios, el doctor San Pietro lo pudo sacar, pero me dijo, te lo puedo sacar, pero en toda incisión va a quedar una cicatriz. Cuando mandamos a hacer la biopsia vimos lo que era, y eso se me estaba metiendo en el ojo. Yo tengo lentes de contacto, porque si no los tengo, no veo, Flor. Se, yo me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos, ahora ya me la sacaron. Todo eso era todo ese aceite que él me había inyectado, con el afán de, de, de hacer los ojos más rasgados. ¿Y qué te dijo y, que te iba a poner, ¿Qué, qué iba a colocar? Él me dijo que era metacrilato... Y que cuando, igual no. Pero que igual cuando el vos te dormí no trajo puede, no que traje no, traje no, no porque no es el me, es, no, no esa no es, esa es la confusión el metacril es Al para poner es en pequeñas en pequeñas pues, pu en sí, jeringuitas sí. sí. así claro que yo me desperté en medio de una cirugía con él no me anestesió bien ay, y yo estaba horror. dormido y empecé a sentir ay ay ay dolor dolor dolor y sentía como viste cuando pinchás una salchicha ay, Cra, cra, cra. Y me empezó a meter eso por todos lados, y me llenó la cara y a mí a los dos años se me empezó a hinchar así. ¿Cuánto tiempo, eh, digamos, lo, cuánto hace que lo conociste a él y cuánto, este, cuándo te empezaste a atender con él? Y yo lo conocí en el 2012, luego de Soñando por Bailar, que era cuando él operaba a ¿Cuánto? todos los famosos. Y lo de Silvina fue 2010, creo. Sí, sí, por ahí también. ¿Sí? Sí. Pero porque no le pagábamos un peso, Aníbal claro sí. nos, nos decía, no digan que no pagan. No te pagábamos a Nunca le pagaste. Todo nunca lo que le hiciste, nunca le pagaste un peso. Ni una moneda de un peso, jamás. Y me hizo todo. Y cuando yo le pedí explicaciones con mi abogada eh, para que me diga qué me había puesto, me negó que me había operado. Me dijo, ¿acaso no te pusimos hilos tensores? María, Cuando hay, aguardame, el televisivo. Aguárdame un segundito porque tengo que hacer. Eh... Unas ventas, unos PNT, pero necesito verte la cara de cerca. Necesito verte porque no puedo creer, eh, perdón, esto, porque yo te conocí allá hace muchísimos años en, es, en ese bailando y no puedo creer cómo te dejó. No, no, no puedo creer. Marian te juro que es impresionante. Impresionante. Y después de eso yo no, tampoco no, no puedo entender el video de Directo. este hombre. Sí, no puedo creer. Igual estás en la... digo, Gustavo San Pietro en, en las mejores sí, manos. Sí, es una eminencia y se está ocupando perfectamente. Pero Marian es, es impactante. Es impactante. Y yo no quería esto. Yo fui yo fui porque quería sentirme bien. Yo fui porque quería sentirme una persona normal y porque tengo una historia detrás